Residentes en el sector El Capacito aseguran que la compañía encargada de recoger los desechos sólidos Se ha descuidado de ese sector por lo que hacen un llamado a que vayan a la zona Bueno estamos cansados de decirle a la brigada que está por aquí Para que nos quiten todos esos desperdicios Ya que ahí hay una escuela, hay niños Y todos estos mosquitos, todos estos parásitos se le mete para allá adentro El ayuntamiento hace los recogidos de todos esos desperdicios de la casada Y lo tira ahí están descuidados porque ahí lo que se va a hacer en un vertedero, porque ellos no pasan a recoger eso y tienen mucho tiempo ahí. No, que ellos, ellos vienen, uno le dice que no tienen cosas, y dicen ah, no, que el camión viene a buscarla, pero nunca viene. Eso tiene más de cinco meses. ¿eh? Está ahí. Se está acumulando ahí, o sea que es una escuela ahí al frente a no es un vertedero. ¿eh? NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.